Hola, mi nombre es Juan Jesús, soy el el y el propietario de bodegas Ladrón de Guevara. Vamos a proceder a la cata de un vino blanco de la variedad autóctona de Rioja, Viura. Un 95% de la plantación de vinos blancos en Rioja es Viura. En primer lugar, hemos escuchado el canto del Glicerinol, que en este caso es agudo. Los vinos en blancos, debido a su baja graduación, su canto es más agudo que grave. Su color denota su juventud. Es un verde, verde intenso con ribetes dorados. Quiere decir, y el vino ya nos comunica que tiene un año. Giramos la copa en sentido contrario a los agujas del reloj. En nariz es pura fragancia, fresco, juvenil, mediterráneo, eh, fruta tropical, melocotón, con unos ecos reminiscentes a cítricos, a piña y a pomelo. En boca es suave, su entrada es dulce, pero a su vez ácida, es un contraste sumamente atractivo como es las personas jóvenes, muy mediterráneo, muy cálido, mi lengua empieza a salivar eh, pronunciando una incitación al consumo, frescura, un retrogusto incipiente, atractivo, que te incita a seguir bebiendo de él. Mm, aconsejamos maridarlos con pastas, con verduras, con pescados y a una temperatura entre 8 y 10 grados. Salud.